Duela bi urte baskari ahastezin badospatu zen. Oso anitza izan zen eta estereotipo eta horregin gustiak, guztiak gainditzea lortu zuen. Baskari horretan hiru bizilagun hauek esagutu ziren: Paki, María eta María Ángeles. Hona hemen beraien adiskietasunaren erreseta. María, ¿cómo llegaste a mi casa? Eh, yo llegué a la casa de Paki por visila eh, una una comida me me he sentido muy contenta de, de, de, de seguir con ella pues eh, es una persona muy muy muy muy amiga una persona eh, que se da mucho a querer y en muchos momentos difíciles que he tenido en mi vida ha eh, estado ahí para apoyarme bastante que uno entra a este país con grandes dificultades y con grandes situaciones difíciles y, y no es porque nos querramos venir para este país y para mí ella es una amiga muy especial y, y su casa pues siempre que yo vengo soy muy bien recibida y también igual pues eh, es una persona muy especial para la vida de mi hija ella se da mucho a querer bueno pues eh, yo María apareció en mi vida casi por casualidad porque Nunca había oído hablar de dir una Laguna y, y bueno, descubrí que, que el conocer gente diferente a mí con otras culturas y con otras formas de vida pues me parecía que podía ser muy interesante ya que posiblemente en mi vida nunca había tenido en cuenta el, el, el valor de la diferencia, ¿no? sino que había valorado más lo que me unía que la diferencia. ¿sí? Y, y bueno, pues en ese momento de la vida descubrí que la diferencia me unía incluso más que, que, que las cosas que igualaban. ¿no? Y en, en esta misma relación de María apareció María Ángeles, sí, porque o sea, María vida, Ángeles era sí. una vecina tan distante como María hasta el momento que yo le conocí. Y sin embargo, a través de María apareció sí, sí, sí, sí. María Ángeles. Sí, que sí. Somos tres, tres generaciones, generaciones. Sí, bueno, la cuarta sí, que sí, tenemos la aquí, ¿Eh? sí. y hablamos, sobre sí, sí. todo hablamos, ¿verdad? Sí, sí, o sea que tenemos, no sé, una, una relación como si fuéramos amigas de toda, de toda vida, la vida, en cuatro días. Yo lo que les diría es que, que es una experiencia muy bonita y que podría, pues, eh, igual, eh, también llegar a ese lugar porque somos muy bien recibidos y que se podría llegar a mucho.